Nos habéis insistido mucho en que hagamos un vídeo sobre habilidades comerciales. Bueno, ¿y tú qué tal vendes? De alguna manera todos somos vendedores. Y es razonable y recomendable hacer una revisión de en qué medida podemos llegar a vender cosas. ¿Somos buenos o no somos buenos? Ya os adelanto un aspecto. Como dice Daniel Pink en su libro, Vender es humano. Y todos podemos pulir o generar habilidades que nos lleven a vender mejor. Productos, soluciones, nuestras ideas... Ya hemos grabado algún vídeo que otro sobre nuestras habilidades de influencia, persuasión, de negociación... Todo ello tiene que ver con nuestras capacidades para vender. Hoy específicamente vamos a hablar de las habilidades comerciales de vendedores o gestores comerciales dentro de las organizaciones. Para los que todavía no nos conozcáis, soy Iñaki Allende, director de personas.com. Semanalmente publicamos vídeos para que mejores tus competencias y para ayudar a las organizaciones donde trabajéis a alcanzar sus expectativas. Si todavía no lo has hecho, suscríbete, dale también a la campanita y semanalmente te estarán llegando nuestras actualizaciones. Todas las semanas estamos publicando nuevos vídeos. Bueno, para analizar y ayudarte a desarrollar tus capacidades como vendedor dentro de las organizaciones, vamos a seguir el modelo, el esquema de las 7 Cs. Consultar, contactar, conocer, convencer... Concluir, consolidar y confiar. Cada una de ellas corresponde con una de las etapas de la experiencia de cliente. Sí, porque el vendedor no puede ser un hidalgo solitario. El vendedor es un punto intermedio entre su cliente, nuestro cliente y la organización. Nuestra capacidad para vender no solamente dependerá de nuestro papel en frente del cliente, sino también en cómo gestionamos la información y el trabajo en equipo desde dentro de nuestra organización. No estamos solos para vender, ni lo que vendemos es exclusivamente nuestro. Es el fruto de un trabajo en equipo de toda nuestra organización. Así, por ejemplo, en la fase primera de la venta, la consulta, es la fase de atraer al cliente por parte de nuestra organización. Y deberemos contar con el apoyo, muy posiblemente, de nuestros compañeros de inteligencia de mercado, inteligencia de negocio o marketing para que los clientes que tratamos de atraer a la organización sean realmente los que nos interesan y que podamos acceder a ellos de una manera rápida, ágil. Si en esta primera etapa dedicamos tiempo a clientes que luego no nos van a convenir porque no tienen el nivel adecuado de presupuesto o realmente sus necesidades no coinciden con las soluciones que nosotros ofrecemos habrá sido un tiempo perdido. Es muy importante, por lo tanto, que en esta primera etapa cualifiquemos a los clientes que queremos atraer en comparación, por ejemplo, con los que nuestra competencia directa suele atraer. Definiendo bien claro cuáles son los arquetipos de nuestros clientes o utilizando nuestro CRM, nuestra base de datos de posibles clientes, potenciales o como a veces se denomina en términos comerciales, leads, nuestro CRM, nuestra base de datos de clientes o potenciales clientes no tiene por qué ser la única fuente de identificación de nuevos clientes. Podemos utilizar otros medios como por ejemplo las redes sociales, las recomendaciones de otros clientes, noticias de prensa o bien en función de nuestro sector los nuevos clientes o potenciales clientes los podremos encontrar de muy diferentes maneras. En la C de contacto, tratamos de despertar el interés de ese posible cliente que si bien a veces nos va a recibir de buenas o incluso deseando hablar contigo porque somos líderes del mercado o somos especialmente buenos en algo y tenemos la notoriedad suficiente en el mercado de, así, de que así es eso no tiene por qué ocurrir siempre ojalá con lo cual tendremos que buscar cuál es la mejor manera de contactar con él si es telefónica si es en sus propias instalaciones si es aprovechando una feria si es previa a una solicitud de una reunión con ellos ese primer contacto tiene que resultar natural. Y en la medida de lo posible, que el cliente esté deseando contactar con nosotros. Porque cada vez, gracias a internet, el cliente va teniendo más y más información, con lo cual, muchas veces el forzar un contacto con un cliente puede ser perjudicial. A veces podemos aprovechar las referencias que tenemos de ellos o que alguien nos recomiende generar la afinidad natural con ese cliente de la mejor manera posible, generando un primer encuentro agradable. Cuanta más información tengamos de ellos, muchísimo más fácil va a ser interesarle. Y para ello tendremos que haber hecho un buen estudio de ese posible cliente y pensar cuáles de nuestras soluciones, de nuestros proyectos o productos previos, podrían despertar su interés. La tercera parte de la venta es el conocer. El cliente nos tiene que conocer, pero también es muy importante que nosotros aprovechemos esa primera reunión o esa primera visita para conocerle muy bien. A través de la matriz 3x3, herramienta que os vamos a dejar disponibles a través de un enlace dentro de la descripción, podemos con el tiempo ir sabiendo cuáles son las preguntas que nos van a permitir mejor poder analizar las necesidades del cliente y la posibilidad comercial para nosotros. Normalmente en esta fase de contacto además lo que tenemos que tratar es que el cliente de alguna manera conozca en profundidad nuestros productos y nuestras soluciones. Es lo que se denomina también la fase de demo, de demostración. El cliente tiene que sentir, no solamente oír de nuestra parte, sino sentir cuál es el valor que le podemos proveer o que estamos proveyendo a otros clientes. Y hablando de valor. Eres capaz de poner en valor distintos productos. Imagínate por ejemplo esta imagen con estos tres productos. ¿Serías capaz de identificar el valor de cada uno de ellos? Quedémonos con el primero, por ejemplo, con la hamburguesa. La hamburguesa tiene un valor básico, que es el de saciar el hambre. Bueno, un buen vendedor es capaz de poner en valor los beneficios concretos o los diferentes tipos de servicio ampliado que cada producto puede tener para un cliente en concreto de muy distintos tipos como por ejemplo ahorro de tiempo como por ejemplo diversión si vamos a tomarnos unas hamburguesas con los amigos por ejemplo recompensa, premio si lo vemos como un producto que al final de la semana podemos disfrutar con nuestros amigos y familia puede representar un descanso si sabemos que a esa hamburguesería donde vamos nuestros hijos pueden estar jugando por su cuenta y nosotros disfrutar del menú y de la compañía si tenemos un buen showroom o si nos permite la solución que aportamos en dejarle un periodo de prueba al cliente será la mejor manera de que experimente el valor que le podemos proveer solo a través de la información que vamos a sacar en esta fase vamos a personalizar nuestra oferta que va a ser la siguiente etapa del proceso de venta en uno de los siguientes vídeos os contaré en concreto cómo montamos nosotros nuestro proceso de venta de una de nuestras aplicaciones. Y nos metemos en la fase de C de convencer la cuarta, que si termina de forma exitosa vamos a poder vender ese producto, esa solución a nuestro cliente. Para eso hay tres elementos muy importantes. Lo primero, la propia propuesta. Propuesta, que, dependiendo de cuál es la situación con el cliente, tendrá que ser más o menos detallada. Porque a veces, por ejemplo, el cliente lo que necesita no es la propuesta perfecta. Lo que necesita es una propuesta rápida y muy enfocada a las necesidades que ya nos ha contado. Vendrá la etapa de negociación. Para negociar os hemos dejado ya varios vídeos. Vídeos sobre las claves de negociar. Cómo negociar si no tenemos una posición muy poderosa. Ejemplos de negociación, 10 técnicas de negociación. Lo vamos a dejar también en la descripción del vídeo para que recordéis que esta fase, la de convencer, está estrechamente relacionada con nuestras dotes de negociación. Un buen vendedor va aprendiendo de la práctica y va construyendo su propio argumentario. El argumentario es el listado de ventajas de nuestros productos o soluciones o servicios que personalizamos en modo de beneficios para cada uno de los clientes que también reúne cuáles suelen ser las objeciones principales de los clientes y las respuestas que podemos dar. ¿Y qué pasa cuando no podemos contrarrestar una objeción? Bueno, con las objeciones tenemos que saber tratarlas, saber si son reales o no o que nos están poniendo una objeción pero que en realidad el problema puede ser que la persona que tiene que tomar la decisión no se siente con la autoridad suficiente como para contárselo a su jefe. Sí, es posible que alguna vez no podamos dar respuesta 100% a una objeción. Entonces deberemos dejar para el final y hacer balance en función de los beneficios y objeciones que hemos tratado durante la conversación con el cliente, dejar bien claro que los pros superan de largo a las contras. Hay una serie de señales de compra que nos pueden decir que nos estamos acercando a que sea el momento propicio para cerrar la negociación, para hacer una última propuesta al cliente que sea irrenunciable por su cuenta. Os dejamos ese listado también en el documento que os hemos dejado en la descripción de este vídeo. Y ojo, la venta no se acaba cuando cerramos la venta. Si queremos que ese ciclo se repita, si lo que queremos es fidelizar a nuestro cliente, tendremos que poner un ojo también en si la puesta de funcionamiento de la solución, la entrega, el servicio que le ofrecemos, sobre todo si son clientes muy importantes, está satisfaciendo sus necesidades, las necesidades que habíamos apuntado en las fases 2 y 3 de la venta. Es decir, tenemos que convertir la venta en plena satisfacción del cliente. Durante el proceso de postventa, si asesoramos al cliente, le solucionamos los errores o problemas que pueda haber y demostramos la calidad del valor que le habíamos prometido por encima de nuestros competidores, sin dudas es un cliente que va a tender a quedarse. Y llegará el momento de consolidar la relación participando con él en nuevos proyectos, haciendo venta cruzada de manera que podamos vender algunos otros productos o soluciones si seguimos detectando cuáles son sus necesidades o si mejoramos nuestros productos, hacer lo que se denomina upselling. Incorporar a nuestros clientes también las mejoras con el presupuesto lógicamente oportuno de manera que vea que la mejor opción es seguir trabajando con nosotros. Antes de llegar a esta fase de consolidación, a veces también tenemos que tener en cuenta que hay clientes que por los motivos que sea, que no necesariamente son un mal servicio, se van a poder querer ir. Dentro de una buena gestión comercial, tenemos que identificar cuáles pueden ser las alertas que nos pongan en guardia de cuando un cliente se nos pueda marchar. Por ejemplo, en el mercado de seguros, de repente, cuando el cliente nos pide el contrato que hemos firmado en su día con él, muy posiblemente sea porque va a querer comprobar, va a querer comparar con otras ofertas que tiene sobre la mesa. Piensa cuáles son esas alertas en tu negocio, en tu organización, para estar preparado. Y ahí es donde van a empezar las políticas de retención de clientes. Que empieza siempre, por supuesto, porque nuestros clientes estén cuanto más satisfechos mejor.